Soy elemental, clase o high, punto y de nota, denota mi trap, elevado a natural, lo que toco convierto en oro puro y cristal. Todo el mundo me sigue, persigue mi rima, momento mío de pichar a 300.000, mil, mi brother me indica que baje real she. CS is me, yo no bajo mi flow, así lo decidí. Saca su Richard Mil, soy argento, no pregó con cosas así. Tiene chances escas, clina la balanza y me deja en modo VIP, relaja el CBD, Sacan su DVD, la movie replican es falso lo vi Estoy en BBC, entonando Ball Heavy, rompí, aprendí ja, Real soy el boss, uh, tengo el piquete fuerte como lo hay Funky con un poco de pop, suena a tu ritmo lo mío es show, Mágico J enciende su blonde La cara se cae por el subidón Rojo los ojos que venden es smoke, se fije recula si uh, cae cojón. Estamos en las nubes, flow capaz superando los nubes Como la espuma sube, de tanto éxito tiene la sube Usan su de las miro de cerca Ponen su Nike y floja de etiqueta, no son como Curry, la neta no encetan Sacan su bronce y el oro lo sueña Sin poderlo evitar, bella quedan en la Candy de me manda el DM por Instagram, Victoria Secret se le ve mejor Se encuentra dispuesta, calienta motor Sorprende le la dispuesta pa' fiesta Honesta y molesta, le gusta mi show Controlando la regla, sin excusa, el respeto incrementa Diamante pongo en la receta, calculando mi negocio la apuesta En innovadores esa es la razón, soñaba de chico, de grande campeón Un seguidor, ahora son dos, como Londra, directo pa el millón Header en las redes, Google y llamen que estoy palme weather Confía en cargo en mis genes, si no te gusta, júntate unos cienes Tengo manera, personalidad, viene creciendo la cuenta del pan, Cuando lo agarro, corono el mic, pa' descansar activo le High la paciencia me hace todo un ganador Real lo intentó, sacan temas pero el negocio no entendió En la muñeca un tizot, pesa más que el último tema que sacó Me la pasó trabajando pero en este trato las pacas de el quiero yo Empiezan a corear, CS mi nombre retumbando va Frase me quieren calificar que allá tus productores no dejan de hablar Se si su boca allá necesito una obra de arte crear Si la Mona Lisa escucha mis versiones del museo me van a contactar Quieren mi CD, Celebran que viene sumando desde 3 Desde ARG, no hay comparaciones mejores, lo sé A 300.000, la vida es corta siempre por ahí, hazte la fama hecha a dormir